Hola, buscadores. Me han pedido que hable sobre los pactos de almas. Suena bonito, ¿verdad? Pacto de alma. Vamos a ver. Partiendo de la base de que nosotros somos seres espirituales, almas. Yo prefiero llamar, usar ese nombre. Hay muchos nombres que se refieren a lo mismo. Yo crístico, yo espiritual, el self, el ser superior, el Cristo interno. Hay miles, eh, miles, no sé, pero cientos de palabras sí que se refieren a lo mismo. Y la mayoría son bastante largas. Entonces, ¿por qué no usar la más corta? Alma, ¿vale? Aunque hay el peligro de que eh, la gente lo asocie, bueno, lo tiene asociado a una religión en concreto. Y entonces eh, se tergiversa el significado. Pero bueno, vamos a ver. Para mí sería eso. Alma, yo lo digo simplemente como un sinónimo de ser espiritual que tiene su residencia, o sea, vive, está ¿eh? en un plano superior al de la personalidad humana. Entonces, estamos hablando de lo que en, en esoterismo llamamos el plano búdico. Recordemos rápidamente que tenemos el plano físico, plano astral, plano mental, plano búdico vale igual más, pues el plano búdico sería donde residen estas almas, el alma es nuestro verdadero yo, ese es yo, el yo es el alma para nosotros, esta alma por sus razones, no vamos a entrar ahora en esto, decide encarnar en la tierra, o sea, bajar a un nivel mmm, el más denso, el mundo material, el mundo de la tierra que le llamamos nosotros, pero la tierra no en cuanto a la tierra planeta, sino el material, eso es todo el universo físico. ¿vale? Pues decide encarnar para aprender lo que él tiene que, lo ella, lo que ella quiere aprender. Vale, para eso como su vibración es tan alta, tiene que crear una personalidad, o sea algo así como comprar un coche, ¿vale? Un coche donde Va, le va a servir para conducirlo y para poder ir a diversos lugares que a pie no podría pues debe, debemos entender la personalidad como un coche <ríe> aunque evidentemente es algo más que un coche es más inteligente, puede hacer más cosas vale. pero a partir de ahí quien es importante en nuestra vida realmente es el alma vale. pero eso es válido para todos para ti, para mí, para mi padre, mi madre, mi hijo, mi amigo, mi amiga, etcétera, ¿vale? mi pareja, pues podríamos decir que cada una de esas personas es un alma que ha encarnado para aprender. Y, desde luego, una cosa sí es cierta, supongo que ya lo habéis visto, cómo se aprende de verdad es en la relación con otras personas. Cuando nos encontramos arriba de una montaña, solitos, en plan ermitaño, eh, aprenderemos a yo qué pues, sé, eh, a cultivar nuestra comida, porque si no, no comemos, a protegernos de, de los elementos, a crear una cabaña, etcétera, etcétera. Aprenderemos algo físico, pero a partir de ahí ya no se aprende más. Con quien realmente aprendemos es en la relación humana. Cada persona es diferente, cada persona tiene momentos diferentes y entonces, en, bueno, por eso estamos avanzando tan rápidamente, debido a que en la humanidad hay... Lo que antes era, podías tener relación con diez personas el de tu pueblo, 100 uh, en toda la vida, mil quizás, durante toda la vida estoy hablando. Y ahora es que esos mil los tienes casi en un día, como quien dice. En cuanto a relaciones, porque hay relaciones, interrelaciones de todas clases, desde la más sencilla a la más complicada. Bye. Vale, aprendemos mediante relaciones con las personas, eso es lo que realmente el alma quiere ¿No? quiere que nos relacionemos y quiere que nos que aprendamos mediante esas historias ¿Vale? para eso se necesitan pues, cómplices, <ríe> se necesitan la gente que nos va a interactuar que va a interactuar con nosotros y nos va a ayudar a aprender nosotros a ellos y ellos a nosotros ¿Vale? de todas las relaciones hay algunas que son más importantes por intensas en las que realmente se aprende mucho más. Sin menospreciar ¿vale? a nadie, la relación que tenemos con el, la cajera del supermercado es limitada, como es lógico, ¿de acuerdo? Entonces ahí aprendemos cosas, claro que sí, pero menos que con tu propia pareja, o tu familia, o tus hijos, lógicamente. vale Estas personas que son más importantes para aprender no se dejan al azar. El alma decide antes de encarnar más o menos con qué otras personalidades quiere eh, encontrarse para ese aprendizaje y a la vez ofrecerle a esas otras almas que van a tener esas personalidades, pues el intercambio. Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí y se ponen de acuerdo para encontrarse una vez encarnados se ponen de acuerdo, así de simple, almas que se ponen de acuerdo para que luego las personalidades que van a crear o formar y que estarán encarnadas aquí en la tierra, no el alma, el alma no encarna, la que encarna es la personalidad, ¿vale? la que nace aquí, bueno, pues que se, pongan de, se ponen de acuerdo pues, para poderse ayudar mutuamente. Y cuidado, porque ayudar puede ser a base de darse hostias. ¿eh? O sea, que no se trata de simplemente, ay vamos a ser bonitos y guapos y nos vamos a querer mucho y tú serás mi pareja y no sé qué. No, no se trata de eso. Se trata de aprendizaje. Y ese aprendizaje tiene que ver con lo que cada uno necesita aprender de nuevo y con lo que necesita aprender equivocadamente aprendido anteriormente en otras vidas, a lo que llamamos karma. Por lo tanto, las almas se ponen de acuerdo y vamos a, a, a nacer en una misma época o escalonados, ya que los padres nacen antes que los hijos, por ejemplo, pero nos vamos a encontrar y vamos a ayudar a pagar karma, a limpiar karma, por un lado, con las relaciones conflictivas o complicadas y a aprender con otro tipo de relaciones. Eso es un pacto de alma o los pactos de, de alma, simplemente almas que se ponen de acuerdo para encontrarse aquí. Fijaos que dicho así suena como bastante, bueno, vale, interesante, baladí por eso, sin mu mucha importancia, pero es que eh, cuando oyes hablar de los pactos de alma, no te mires según qué vídeos en internet, que desde de luego te, se te, van a, te van a llorar los ojos, o los oídos mejor, pues... Se les da una importancia mística. Es que hemos hecho un pacto de alma. Es que esta es, se dice eso, ¿no? Eh, el alma con la que decidimos encontrarnos para formar pareja. Sí, vale, ¿y qué? Vale. Quitad hierro a estas historias. Dejad de darle tanta importancia mistificando cosas que son el día a día, para un esotérico evidentemente, para alguien de la calle, oh, es que nos hemos encontrado como un porque pactamos con el alma, vale, sí, pero insisto, todos son pactos de alma, todos, todas las relaciones importantes de tu vida, todas, probablemente la de, como digo, del supermercado, no, probablemente. Yo no lo sé, ¿eh? no puedo poner la mano en un juego, pero sí que es cierto que la mayoría de las, uh, o casi todas las relaciones importantes que has tenido, tienes o tendrás, son un pacto de alma. Se pusieron de acuerdo las almas para que os encontrarais y aprendierais. Nada más. No es, o oh, es que es muy importante, pero que es un pacto de alma. No, no es más importante que cualquier otra relación. Todas son importantes para aprender. Y sí, es cierto. Los almas pactaron, creo que ahí arriba no se necesita notario, por lo tanto es más fácil y más barato, menos burocracia que lo que hay aquí para hacer pactos o contratos. También se le podría llamar contrato, ¿eh? pero bueno, queda más bonito como pacto, la palabra. Esta, a mí me parece bien que se usen palabras bonitas, ¿vale? pacto de alma, en serio, a mí me gusta, es bonito. Pero luego uh, hay ese peligro de la mistificación que lo único que hace es apartarte realmente del camino. Porque o hincha el ego muy a menudo, o es que nosotros, lo nuestro es un pacto de alma. Y eso entonces lo que significa es que yo soy importante, y él también somos algo importante aparte de los demás. No, ¿vale? No, en absoluto. Bueno, espero no haberos liado un poco más, sino al revés, intentar eh, aclarar un poco las dudas que tenemos sobre estos temas. Si tenéis preguntas, si tenéis algo que decir, en los comentarios del vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.